En este video les quiero mostrar muy brevemente cómo hacen los estudiantes sus entregas dentro de Canvas y cómo se compara esto con cómo lo hacen los estudiantes sus entregas dentro de Lumen. Eh, estoy en esta unidad de formación que se llama Estructuras simbólicas en la imagen, la literatura y la música, un espacio de, de prueba donde estoy enrolado como estudiante para poderles mostrar igualito que un estudiante. Y si yo me voy a entregar una actividad, una tarea normal que se entrega a través de Canvas solamente, esto es lo que le aparece al estudiante. En la parte de arriba tenemos un gran botón que dice la opción de entregar tarea. Entonces el estudiante para entregar su tarea todo lo que tiene que hacer es darle clic en ese botón y les abre un panel en la parte de abajo para que ellos elijan Cómo quieren entregar su tarea en el caso de esta tarea está configurada para tarea de carga de archivo y todo lo que tengo que hacer es dar clic en este botón seleccionar un archivo entregar mi tarea y listo con eso quedaría mi tarea entregada las evidencias no se ven así cuando tengo que entregar como estudiante una evidencia que mi profesor la asignó para que fuera entregada dentro del lumen bueno primera diferencia y primer error común es que el botón de entregar no aparece no hay botón de entregar como en las tareas normales o en las tareas clásicas de canvas por otro lado tengo que leer todas las instrucciones ver todas las instrucciones y en la parte de abajo me carga el lumen así como nosotros vemos aquí como profesores la tabla con los, las tablas de criterios de lumen aquí en esta ventanita bueno los estudiantes ven esta otra ventana de su portafolio y ellos tienen típicamente si nosotros asignamos un gallery page eh, los estudiantes van a tener estas dos opciones, agregar un archivo o agregar un link de video. Voy a subir varios de ejemplo. El primero de ellos, doy clic aquí en link de video y voy a subir mi reporte en PDF. Porque supongamos que pedimos como profesores el reporte en PDF. Voy a abrir... Ya algunos ejemplos que tengo por aquí preparados. Voy a subir mi reporte en PDF. En este caso, este archivo de ejemplo que estoy subiendo es un archivo de poco más de un mega. Y ahorita vemos qué pasa también con archivos aún más grandes que este. Y bueno, está subiendo mi archivo y ahí está. Ya quedó arriba y aparece la tarjeta fue guardada exitosamente. En los portafolios de Lumen, ese es el nombre que cada entrega o cada archivo que se sube tiene, se llaman tarjetas. ¿Por qué? Pues porque puedo agregar una breve descripción junto con, con lo que estoy, estoy entregando. Bueno, aquí ya subí mi, mi PDF de ejemplo. Voy a subir también eh, un archivo de, de Word. Entonces, reporte en docx. Junto con, eh, con el archivo que entregan los estudiantes, pueden escribir descripciones acerca de lo que están entregando. Agrego mi reporte individual del trabajo durante el bloque, por ejemplo. Eh, y puedo subir, aquí está, también mi docx. Y agrego mi tarjeta y ahí están ya quedaron mis dos archivos el PDF el docx y aquí está también al docx el comentario que yo le puse ¿cuál la diferencia entre subir uno y otro eh, recomendamos siempre el PDF porque si le damos clic como profesores y también los estudiantes cuando le damos clic al docx nos dice que lo tenemos que descargar para poderlo ver sin embargo si yo le doy clic al PDF, me doy cuenta que ahí está. Me va a cargar aquí en un previsualizador el PDF y no estoy obligado a descargar el archivo para poderlo visualizar. Entonces, eso me da, me da bastantes beneficios y me puede hacer el revisar algunas actividades más rápido que el estar descargando todos los archivos. Otro tipo de entrega que puedo hacer en el Lumen es la del link de video. Y aquí ya tengo preparado un enlace que ya quería entregar a través del Lumen. Y le pongo aquí, video de mi presentación. Si nos fijamos en esta parte, el Lumen solamente acepta links de YouTube. Entonces yo pongo mi link de YouTube, le doy clic en agregar y ahí ya tengo listo para agregarse mi video desde YouTube que se puede correr dentro de Lumen. Le doy entregar, pueden agregar la tarjeta y ya mi tarjeta ha quedado guardada exitosamente. ¿Qué ventaja tiene el entregar links de videos sobre estar subiendo videos, por ejemplo, en formato MP4, que les puedo dar clic en Play? Y desde aquí mismo se empieza a correr mi video y se puede ver mi video sin necesidad de descargarlo directamente desde YouTube. Entonces, esta es una de las de las ventajas que el Lumen tiene para ir construyendo el portafolio. Un último tipo de archivo que también les recomiendo subir son imágenes. El Lumen es un creador de portafolios, entonces se recomienda que se suban tantos archivos como sea necesario. Entonces aquí ya estoy empezando a subir esta imagen, que es un JPG, también un JPG de más o menos un mega, entonces va a tardar un, un momento en subirse. Y aquí está mi, ima mi imagen que subí eh, si observamos, también tenemos en ese caso un previsualizador de la imagen. Podemos ver aquí la imagen sin necesidad de estarlas descargando. Y como dije, se pueden subir tantas imágenes como sea necesario para demostrar que se está en efecto logrando el nivel de dominio. Otro le podemos pedir a los estudiantes que suban todas las imágenes que necesitemos para que quede consolidado y construido un buen portafolio que demuestre que se ha estado desarrollando la subcompetencia, que se ha alcanzado el nivel de dominio correspondiente. Y ahí está cómo tenemos la previsualización de las imágenes muy cómoda como profesores para poder estar viendo todo lo que se logró. Y por último, una pregunta común es si ¿sí el Lumen tiene un límite en el tamaño del archivo que se puede subir. Y vamos a probar subir un archivo eh, relativamente grande. Voy a tratar de subir un archivo de, de un poco más de 40 megas. Entonces, le voy a poner que es el reporte final, es mi reporte final en PDF, vamos a, y aquí tengo yo mi archivo en PDF, es este, el que quiero yo subir, y aquí está. A los estudiantes, cuando quieren subir un archivo mayor a 20 megas, les aparece esta advertencia que el archivo se va a subir a su Drive y va a ser compartido para que nosotros como profesores lo podamos ver. Entonces, el estudiante le tiene que dar clic en este botón azul para confirmar que en efecto quiere subir su archivo a su Drive. Le pregunta en qué carpeta de su Drive lo, lo va a querer subir. Entonces, yo voy a tomar... esta carpeta para comenzar a probar y entonces ahí nos marca que va a empezar a, a subir este archivo y cuando termine de subirse vamos a tener una confirmación. So, es un archivo de 45 megas, entonces va a tardar eh, por mi conexión un par de minutos en subir y así, después de esperar a que nuestro archivo se subiera, ya podemos saber, ver aquí nuestro archivo de 45 megas que ya se subió a Drive y ya aparece aquí como tarjeta de Elumen. Y esto es todo para que los estudiantes suban. No hay un botón adicional de entregar, enviar. Si las tarjetas ya están aquí colocadas, eso es todo en cuestión de la entrega para los estudiantes. Entonces, recordar, que el Lumen funciona mejor cuando subimos PDFs, JPGs, imágenes y enlaces a videos de YouTube para no estar nosotros descargando tanto a la hora de que queremos revisar nuestras evidencias. Y así de fácil y de sencillo es para los estudiantes entregar sus evidencias en este panel que aparece en la parte inferior de la evidencia respectiva de Canvas. Y si lo que necesitas es compartir esta información con tus estudiantes en el sitio de Tecnologías Educativas para alumnos, los estudiantes van a poder encontrar la categoría Portafolio de Evidencias. Y desde aquí está toda la información para estudiantes de cómo pueden ellos entregar sus evidencias, revisar su retroalimentación y consultar el desarrollo de sus niveles de dominio en los diferentes tableros disponibles en Mitec. El enlace para que lo puedas compartir con tus estudiantes a este sitio lo vas a poder encontrar en la descripción de este video.